permanecer. Nosotros continuamos acá en De Mañana. En este momento vamos a conectar con el locutor comunicador Osvaldo Cepeda Cepeda, que quiere expresarle al pueblo y conversar con nosotros sobre la lamentable pérdida que ha tenido San Francisco de Macorís en el día de ayer. Buenos días, Osvaldo. Sí, señorita, muy buenos días para todos ustedes. Bueno, eh, no es solo San Francisco de Macorís que ha perdido una voz distinta a un locutor de la, de la Nación Dominicana y la clase. Yo eh, lo considero uno de mis discípulos más aventajados y, y siempre me un convenio una gran amistad y una gran concentración. es más. Concluyo este test a la clase de Locutor y Dominicana, de la cual soy parte, como lo En vivo que realizó el, fui yo que le di el pase. O sea, no sé si usted recordará, porque quizás usted no me conoce, pero bueno, nadie es de oro. Pero yo fui quien transmitió el desfile, ahora, recientemente pasado, en la calle principal Duarte de San Francisco de Macorís. Transmisión que hice de la parte militar y que compartí fui yo que le di el pase a William García que desde el día anterior estuvo ensayando como todo buen profesional el desfile conmigo. O si sea, yo, la última transmisión que William hizo en vivo pa participó conmigo en el día de Duarte, en San Francisco de Macorís Usted puede imaginar lo que para mí significa, porque el día anterior él, ella es ella, mi ella, el testigo, él me llevó su esposa allí, que eh, también es una persona muy querida mía, para ir a saludarme allá. Y mira, esta partida lo único que significa es que hemos perdido un ser humano de una calidad gente como William no pasan de moda, no se lleva el tiempo. Paz a él, a su familia y a la cuarta locutoría, la incluyo a usted, que la oí preguntando quién era yo. Yo soy un miembro de locutoría y de Interior, que tengo el carnet número 95 de la radio y que viví mi carrera de locución mucho tiempo en San Francisco de Macorís. siempre, el Padre Nuestro. hágase Señor, tu voluntad y no la nuestra. Muchas gracias por la oportunidad permitir de permitirme expresar que Dios nos bendiga a todos y colme de paz y de resignación a la clase de los y a la familia de William García. Muchas gracias. Muchas gracias a, gracias a ti, Cepeda y Cepeda, que siempre ha estado con nosotros y que es de nuestra tierra, así se hacen grandes amigos, grandes alianzas de amistades por toda la vida. Gracias, Cepeda.